Muy buenas noches, mis queridos cripto tiburones. Espero que estéis pasando un gran fin de semana. Bueno, aparte de varias peticiones que tengo, y ver un poco cómo está Bitcoin, que está un poquito aburrido, pero vamos a ver cuáles son las claves, o la clave principal para la semana que viene. Es importante eh, repasar, porque estábamos viendo a nuestra cartera, eh, Cómo empezar a gestionarla, ¿vale? Entonces estuvimos viendo la cantidad y el dinero que no necesito que voy a invertir, el perfil, ese riesgo que yo soy capaz de aceptar, los objetivos que tengo y dónde voy a guardar y cómo ese dinero. Evidentemente la seguridad, por favor, ante todo. Tenéis en el mi en, bueno, en canal y en mil canales un montón de eh, vídeos sobre seguridad. Creo que eso es básico, de verdad. Nunca. Y esto sí que es un consejo que los que no suelo dar, nunca, nunca, nunca tengáis las cuentas en los exchanges con el email con el que hacéis las transacciones diarias, normales y corrientes. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a tener el fallo número uno, que es, me doy de alta en no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, en 27.000 sitios, en sitios incluso que no te acuerdas que has hecho un pedido de lo que sea, y resulta que pones tu email personal y el, la contraseña de siempre. Y claro, cuando hackean ese sitio, muchas veces son capaces de descifrar la contraseña que tú has puesto y luego te la meten doblada en cualquier exchange. Por supuesto, segundo factor de autenticación para evitar que te la metan doblada. Aunque aún así te la puedes meter doblada. No sería el primer caso y me imagino que no será el último bien eh, ¿qué más vamos a ver? por cierto, todos los que tengáis el eh, script, el alert el, el que tengo en la parte inferior con el RSI que no os cargue me mandáis un correo electrónico y yo os lo cargaré remotamente de tal forma que lo tendréis también en Skits por invitación evidentemente eh, para siempre y todas esas cosas ¿vale? Eh, esta semana ha sido una semana bastante complicada. Eh, nos ha fastidiado un poquito pues, eh, ese rebote raro, esa cosa extraña eh, que hemos tenido. Eh, y me pregunta, hemos estado, bueno, pregunta, realmente, sí, pregunta, y bueno, y, y Gizmo Killer nos dice que, bueno, que después de ver este pequeño meneo, le ha hecho pensar que cuanto más subamos, más capitalización tendremos. Y más complicado será subir ese diferencial que tanto nos gusta. Pongo un ejemplo de lo que me refiero. Imagina que soy un millonetti de esos gordos y se me cruzan los cables y gracias a mis compras pongo a Bitcoin sobre 120.000. Primero, un millonetti no sube Bitcoin a 120.000. Pero bueno, vamos a suponer. Eh, si yo no muevo ese dinero y los participantes son los mismos, el diferencial no se moverá ni un ápice. A todo esto me refiero que cuando más subamos, más nos va a perjudicar porque las carteras institucionales no suelen tener tanto movimiento ni diario ni apenas semanal. ¿Qué opinas? bueno, en primer lugar eh, lo que os pongo en el título, Bitcoin es un valor con muy poca liquidez ostras, ¿qué me estás contando? que me acabas de romper los esquemas, vale que un valor tenga liquidez significa que en cualquier momento vende un inversor grande y no afecta al precio o puede afectar muy poquitito al precio de ese valor, como pueda pasar pues en las acciones eh, de cualquier empresa, en Bitcoin si alguno gordo vende una cantidad X, pues afecta mucho al precio y por eso nos vamos al carajo. Por eso es tan ba hay ballenas. Esas ballenas lo que van a hacer en un futuro va a ser repartir el Bitcoin entre ballenas ricas a un precio mucho más alto. Entonces, Bitcoin subirá mucho más. El objetivo de Bitcoin, o el objetivo en general de cualquier valor, es que suba hasta un punto en el cual no pegue esos meneos vale porque sea muy líquido. Es decir, porque aunque yo... O sea, que soy una ballena, vendo un montón de bitcoins, no se menea el árbol y no pase absolutamente nada. Lo que dices, el ejemplo que pones, tendría que decir tiene cierto sentido, pero al revés. Es decir, eh, tener en cuenta siempre que las grandes fortunas tienden a coger beneficios porque necesitan liquidez, necesitan beneficios. Si no necesitan beneficios, o sea, si no necesitan esa liquidez, no, no cogen ese beneficio, guardan el bien. ¿Por qué? Porque ese bien lo pueden pignorar. Si yo pino el se viene en el banco, obtengo un crédito, obtengo dinerito fresco, obtengo liquidez, ¿vale? la liquidez de bolsillo, no la liquidez de un valor, eh, y puedo moverme. Pero no solo eso, sin pagar impuestos porque he obtenido ese crédito, encima tengo gastos, con lo cual mis impuestos van a ser negativos, eh, como tengo ese crédito, tengo gastos y pago menos impuestos todavía. Y es así como funciona el mundo, es decir, los grandes no, no se gastan, no venden, va a vender 10 acciones de Google que este mes me ha corto y necesito mil pavos. No es así. Dicen, bueno, van a su banco y dicen, señor banco, eh, bueno, que ya le conozco, dice, bueno, Pepe, venga, dame 10.000 o mil que ya me lo pignoras ahí un poquito, ya me das un prestamito, lo que sea, y ya está. Y la cuenta de crédito esa que tenemos ahí hace lo que sea y ya Y ya está. Ya está. No tienen que hacer nada. Y ni siquiera lo hacen ellos porque se lo hacen los gestores de los gestores de los gestores. Entonces. Van los tiros un poquito por ahí. Sí, pero... Mm. Mm. Tener en cuenta que a día de hoy el balance que hay de Hall entre las grandes instituciones, bancos, etcétera, etcétera, y los pequeños ahorradores, el total, evidentemente, estos son muchísimos más que estos, pero hay un empate técnico hay un empate técnico, el resto está o sin minar, o está en los exchanges o, ¿vale? Pero lo que es Hall, Hall, a día de hoy Hall, muchas carteras pequeñitas, o todas las gordotas, hay un empate técnico. Y esto no puede ser. Pero fijaros que hace tres o cuatro años, esto era impensable. Bueno, era pensable, era lo que, lo que mucha gente deseaba, y mira por dónde nos está saliendo el tiro, por la culata. Pero bueno, no importa, es el, era el futuro y ya y hasta aquí. Pero... ¿Vosotros pensáis que van a dejar que haya ese empate? ¿Va a seguir ese empate? Van a menear el árbol para que todos los que hay aquí puedan suelten y, y empiece a haber un, un desbalanceo. Entonces, todas esas carteras grandes empezarán a, pensar, a pesar mucho más poco a poco, año tras año, mes tras mes, que las de los que somos pequeñitos. No os quepa la menor duda. No os quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque si tienen un percance, tienen dinero. Si te hay, pasa cualquier problema, no lo necesitan. Eh, ya son ricos, no tienen prisa y la gente que tiene poca paciencia sí tiene prisa, entonces meten una sacudida venden y luego cuando se quieren dar cuenta tienen que comprar mucho más arriba esto quiere decir que no hay que coger beneficios del hall, yo creo que sí hay que cogerlos, pero viendo ciclos viendo techos y demás ya está, tan sencillo como eso a lo mejor no, no de todo el patrimonio en hall total correcto, pero bueno todo es muy discutible y la estrategia de cada uno es muy personal. Eh, os diga lo que os digan, hacer la estrategia que os venga que os salga de las narices, ¿vale? Hay gente no, oh, no, no, porque el que hace trading es un salvaje, el que hace futuros es un subnormal, el que hace no sé qué es que no, que cada uno tiene que estar en el mercado en el temporalidad y en el producto que más le guste por cierto, hoy hemos llegado a 15.000 suscriptores, muchísimas gracias a todos y os recuerdo que seguimos con el tema de Emma, Emma vamos a ayudarlas en mamá y eh, si llegamos al objetivo ya he dicho que iba a sortear un montón de cosas, estamos atentos porque luego a mí no me ha tocado, ah claro es que tú no estabas, tú no habías donado a Emma cinco pavos, cinco pavos para un sorteo de un curso, no sé yo ¿eh? si vale la pena, voy a sacar tickets, seguro que si saco tickets para una lotería la gente va más, pero bueno vaya cada uno, yo qué sé, si llegamos ahí va a estar, bien eh, entre otras cosas, eh, ¿qué tenemos para la semana que viene? Pues, fecha importante, el día 11 de mayo. ¿Por qué es importante el 11 de mayo? Porque dan los datos de inflación de Estados Unidos, el índice de precios al consumo, o como lo queráis llamar. Porque, bueno, como no los dan... Pero bueno, inflación. La última vez que dieron inflación, ¿vale? Eh, y además os lo voy a decir exactamente, para no faltar a la verdad, eh, Bitcoin subió, salió disparado, ¿eh? Eh, bueno, disparado a ver, disparado, <risa> vamos a ver eh, para pa lo tenía yo por aquí a ver si soy capaz de cargarlo, aquí para pa 8,5 de inflación bueno, subieron para, para subimos 8,5 de inflación que fue, eh, creo que fue el día 18, ¿no? El ¿18 o el 17? El, 17, el 15. El 15 de abril. ¿Vale? 15 de abril. ¿Qué pasa? Que el día 11 tenemos datos de inflación. Y al día siguiente, del dar los datos de inflación, subió y luego tres días después cayó. Mirar, mirarlo, ¿vale? Mirar como el día 15 de abril. Eh, que si dijeron 8,5 de inflación, Dios mío, pues vamos a ver qué pasa esta vez, ¿vale? El día siguiente sí subió, pero al día siguiente bajó, luego subió dos días y luego cata, plom! Vamos a ver qué narices pasa el 11 del 5 después de esta subida de tipos de interés. A ver qué narices, no cómo, cómo el mercado se lo toma. Vamos a ver cómo es el dato y sobre todo que luego el dato final sea el correcto, sea, bueno, sea el esperado, ¿vale? Eh, básicamente. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con Bitcoin, vamos a ver análisis y, y os enseño otra cosa. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Vamos a tomar por culo! Hoy no, hoy no nos vamos a dar por culo. Hoy estamos un poquito laterales. Un poquito rojos, pero un poquito laterales. Bueno, recuerdo que estamos con el reto de Emma. Eh, cinco pavetes. Venga, cinco de cinco en cinco, de cinco en cinco. Al final lo conseguimos. Ya hemos pasado la mitad. Así que, bueno, vamos a ver si llegamos. Venga, empujar. Empujamos entre todos y seguro... Uh, top donations, ahí estamos eh, wow, a tope sí señor, venga, aquí, estamos aquí dando ejemplo todos, muy bien, a tope eh, hay algún fondo por ahí más, así que bien, no vamos nada mal, eh, hemos pasado la mitad, eh, vamos a por ello y a ver si conseguimos, al final vamos a ser todos tíos, primos y vamos a ser familia política, luego nos reuniremos y diremos, este es un poquito capullito, este no sé qué, este no sé cuánto sabemos, con cuñados o algo así, yo que sea, nos inventaremos un título, qué maldad pero bueno, una donación, os dejo por aquí debajo los, los links para que oye, pues eh, en la medida de lo que cada uno pueda pues eh, es un una cosa, una cosa bonita y buena por hacer. Bien, Bitcoin, qué aburrido está después del cataplón. Después del cataplón. Eh, ah, bueno, ayer estuvo, bueno, más o menos, haciendo una interesante. Y hoy, pues, ¿qué está haciendo? Pues lo que decía yo el otro día, ¿no? Que, bueno, que lo normal es que resbale por, por, por la línea de tendencia y en cualquier momento toquemos la zona de 35. Una vez que toquemos la zona de 35, tenemos ahí un par de cosillas que, que pueden ser interesantes. Bueno, una. ¿Cuál es? Pues un rebote. Un rebote, y bueno, pues que esto, veis que va abriéndose, y el que abajo vaya abriéndose, y tengamos un rebote interesante. ¿Vale? El rebote ya, el siguiente rebote ya, si, si, si existe, si lo va a cumplir, se iría a la, eh, a la zona de 50-51, ¿vale? Que para mí es esa zona trampa eh, en la que podríamos eh, caer si no somos muy cautos, ¿vale? Otra es venirse a la zona de 32-33, que es un soporte bastante interesante en el tiempo, y bueno, pues que es este mínimo. Eh, importante. Hay que tener algo importante y yo quiero verlo en una... Bueno, el tema semanal está jodido, ya lo veis, que está muy fastidioso. Vamos a ver si cerramos por arriba o por abajo. Pero hay una estructura, ¿vale? Siempre decimos, bueno, la estructura de los precios y demás. Eh, hay una estructura que tenemos que ver que está aún, aún, y de momento está funcional. Me explico. Este fue el mínimo de todo este movimiento. Este ha sido el mínimo de todo este movimiento. ¿vale? Si yo los uno, ¿vale? Pa, pa, pa, pa. Si yo los uno, tengo un toque, dos toques, tres toques. Y esta estructura está sin tocar, está impecable. Otra cosa muy diferente es que la rompamos y que la semana que viene cerremos por debajo de ella. Entonces, junto con el cierre por debajo, se, se produciría de la media de 100 en semanal, estaríamos más caput que caput, ¿vale? Y ya empezaríamos a pensar pues, en zonas más rojas. Bueno, primero teníamos que venir a estos mínimos, este, ya sabéis, ¿vale? Tenemos que ir pasando por estos mínimos, pero pero las zonas de un posible gap, ¿vale? que ya lo vimos aquí, aquí está el gap, es un gap que se le había olvidado mucha gente, ¿vale? pero ahí sigue, ¿veis? Pa, pa, pa, pa. Fijaros, ¿eh? Eh, en diciembre, ¿qué, qué cachondo, eh, la semana del 28 de diciembre, ¿qué, qué, qué? vaya tela. Si lo ponemos, inclusive cuatro horas y, y lo vemos, pues bueno, pues es, es un gap muy, muy, bonito, muy, muy bonito. Eh, joder, ¿Qué no qué coñazo eres aquí dándole, ¿vale? Pues que para que nadie piense que es que no existe, sí, sí, ahí está el gap, papá pa, que no se ha cerrado nunca, nunca hemos vuelto. <risa> no vamos a retornar ahí en fin, pues eh, bien lo importante es, de momento esos niveles a vigilar las noticias de esta semana, si no son buenas eh, muy buenas no creo que vayan a ser tampoco pues bueno, nos pueden hacer un poquito de pupa vamos a quitar el Oling One, y tirarnos más abajo, pues, eh, todo este este meneíto que estamos que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, pero bueno, recordar de momento esta es la estructura, cogeros una, un gráfico semanal limpio, os lo tiráis, pam, pam, eh, con el logarítmico activado, ¿vale? Estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo, ¿vale? Entonces hay que tener el logarítmico ahí sí, sí activado. Eh, si lo desactivamos, fijaros lo que pasa, ¿vale? Lo está respetando igual. ¿Vale? Incluso podríamos inclinarlo un poco más, pero mmm, ¿vale? no penséis que, que iba a cambiar o algo. No, no, pero sí que es cierto que. Ahora mismo, aparte de que lo vamos a observar mejor, es más adecuado. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Bueno, pues que hoy ha tenido su lucha, ha tenido ahí su peleilla diciendo, hoy ay, ay, para arriba, que... Bueno, que, que, que, pues al no, no, final está de momento en el cierre, el total market cayendo un poquito, es como si empezase a, a decir, bueno, pues, pauso la, la caída, pero no. Pausa la caída, pero no. ¿Por qué? Porque estamos en fin de semana. Entonces, en fin de semana el volumen siempre baja y, claro, pues es normal que, que el tipo de movimiento sea este. En cuanto a las altcoins, bueno, pues las tenemos ahí sufriendo un poquitito más. Eh, tenía por aquí varias peticiones que vamos a verlas. A hacer peticiones para mañana. Si queréis, por cierto, mañana ese vídeo que tenía prometido de hacer un 100% anual, aparte de, de lo que vayamos a ir viendo de la cartera, Vale, porque hemos dicho que habíamos visto el tema de la cantidad del dinero, del riesgo de objetivos, de dónde. El siguiente punto, importante, más importante, es mantener el control de tu dinero. No, tú no, le, puedes, no le puedes dejar el dinero a cualquiera o meterlo en un fondo cualquiera que no pueda rescatarlo. Si tú mantienes el control de tu dinero, en cualquier momento puedes tomar decisiones, sean buenas o sean malas, pero son tus decisiones, no son las decisiones de un tercero. Sobre todo las decisiones de un tercero, porque si te equivocas tú, y esto os garantizo que lo aprendido. si te equivocas tú, pues, pues, pues da por culo pero si un tercero y, y pierdes el dinero pues es una faena ¿Vale? entonces bueno, pues mantén el control de tu dinero, importante es el punto número 5 eh, mañana veremos ese vídeo de, de ese 100% incluso más, pero con dos estrategias una mmm, muy poco agresiva o sea que la puede hacer cualquiera hasta mi abuela la puede hacer y otra, eh, que es un poquitito más agresiva, pero que también la puede hacer hasta mi abuela. Y es ganando muchísimo más. No el 100%, el 200%. Que no está loco. No, no estoy loco, ya lo veréis. Pondremos un ejemplo, además, con, con mil pavos. Para pa no, pa no volvernos loco ¿vale? Vamos a hacer una cartera esta, esta... Con 100, con 100 dólares. Vamos a hacerlo con 100 dólares, es el ejemplo, ya veréis, qué guay. Eh, bien. Bueno, eh, Syscoin sigue bajando, muchas están bajando. Teníamos aquí XRP. O sea que hay mucha gente detrás de Ripple, de ver qué pasa con el juicio. Todavía parece ser que no ha terminado, está a puntito, parece que todo va bien, pero claro, los. Cuando los abogados decían que terminaba de el y yo ya decía que no, que yo que tenía que ser en mayo, y al final va a ser en junio. O sea, que esto, al final esto es un cachondeo. Ya veremos a ver con el momento de termine. Pero sí que tenemos unos puntos interesantes de entrada. Yo tengo desde hace mucho, ¿vale? Ya lo sabéis, esta, esta alerta en 0.54. La tengo en 0.54, ¿por qué? Porque es el borde superior de esta zona. Que debe de ser ese soporte que, bueno, pues está buscando... Eh, Ripple, y además fijaros que si ahora hace la caída que queda, que, que termina por hacer aquí en el RSI para intentar volver a salir a alza, pues ahí estará. Que después va a subir, no va a subir, va a, no lo sé, pero sí que sé que es un punto para empezar a acumularlo. Y creo que en la zona de los cincuenta y tantos centavos de dólar, creo que es muy buena zona. Es igual que eh, cuando me voy de Ada y no sé qué, ah, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues Ada está a 0,77, es decir, está otra vez en la zona que la habíamos marcado de TP1, ¿vale? pan. Yo tengo ya la primera compra, igual que hice aquí, ¿vale? ¡Pim, pam! Pero la de abajo no me ha llegado. Mala suerte, muy mala suerte, ¿vale? Que tengo 0,73 y 0,71. No me ha llegado. Bueno, pues nada, pues que la vamos a hacer? No, 0,73 y 0,72. Eh, si ¿sí llega, bien, pero la de 0,75 ha llegado y la de 0,82 ha llegado. Entonces, bien. ¿Vale? Eh... ¿Qué lo haces? ¿Es que no para tal? No, no, yo lo hago para un trade. O sea, yo ya con nada acabé hasta la análisis del hall y de tal. Y si veo que pierde esta zona y se va a una zona interesante, la zona de 0,40, que ya hablamos en su día, pues entonces sí podré holdearlo. Mientras tanto, no, no me interesa. Pues lo digo como lo siento, no me interesa. Eh, entonces, bueno, Ripple está en una situación que, que, que ese punto, vamos, volvemos aquí a XRP... Es la, la zona del 0.54 0.50 creo que va a ser una zona toda esta zona verde que está, os lo digo vale entre los 0.53.78 0.54 y los 0.49.67 0.50 creo que es una zona muy interesante para empezar a acumularle otra vez y bueno pues ya ya veremos, ya Dios dirá cuándo cuando se le pueda soltar ¿vale? eh, el objetivo en Ripple eh, no os quepa la menor duda que va a estar en el máximo anterior, en este TP que no se cumplió en su momento eh, después de esta caída, vale, porque en realidad era, era lo que era, eh, no pasa nada, ya se cumplirá. Entonces, si se compra 0,50 y se va a 1,5, ¡ostras! Es una pasta, ¿eh? Aunque eso se vaya a 1, me da igual. Si es que <risa> lo que le metas vas a hacer el doble. Eh, creo, eso es lo que yo creo. Luego ya cada uno que haga lo que le salga del mino, como siempre. Eh, vamos a ver Luna. Eh, para, para, para Luna, Luna USDT. Bueno, pues eh, menos ciento o sea, está to tocando la media de 200, cosa que es totalmente normal. La última vez que la tocó, fijaros lo que pasó, uno y dos suelos, hizo un arquito, ¿vale? Y para arriba. Pues aquí es posible que haga lo mismo. Lo que pasa es que la situación de mercado que hay aquí no es la misma que había a principios de febrero, ¿vale? Entonces, eh, bueno, vamos a ver. De momento tenemos un canal fallido, este canal que subía, este canal, con este de aquí, vale es un canal fallido, ya ha fallado, se ha venido por fuera, ha intentado mantenerse, y lo hemos vuelto a perder, ahora mismo, lo que nos toca es ver, las zonas horizontales, en las que tengamos soporte, tenemos una, un, zona, un soporte dinámico aquí, yo en su día, marqué luna, en esta caída, porque es la medición que me daba, si nos vamos a ver, del último, del último ascenso que tuvo, de esta de esta subida completa, ¿vale? Y yo me vengo, aproximadamente, ¿vale? Y yo me vengo abajo, se nos va el, el, el objetivo muy abajo. Pero, ay amigo, si yo mido un impulso completo, que es uh, este, me está dando un objetivo aproximado, aproximado, ¿vale? De 29, de 29, y estamos en 72, Quizás sea mucho sufrir en un momento dado y más luna con lo que está dando. Pero veis que, aunque de los intereses que da, veis cómo el dinero es miedoso. te joder, Si lo dejas ahí y te está dando un pellizco, ¿por qué te lo llevas? ¿Por qué lo estás vendiendo? Ay, amigo. Porque el dinero es muy miedoso, vuelvo a insistir. Una buena zona, ¿vale? Una buena zona para mí está aquí. ¿Vale? Más o menos ahí. Tenemos veis Está máximo, este soporte este máximo, bueno pues podría ser la zona en la que si perdemos si perdemos la media de 200 va a caer ahí, eso vamos a mí no me cabe la menor duda vale no me cabe la menor duda eh, más en el piquito, menos en el piquito, punto exacto, es una zona bastante amplia, pero si perdemos esto por RSI que es lo que tiene que hacer se va ahí abajo, ahora bien ...históricamente... ...solamente ha caído una vez... A, ese, a, la, ...a la parte inferior del RSI... ...aquí... ...en mayo del 21... Eh, ...veréis que hay muchas... ...muchas altcoins... ...cayendo desde mayo del 21... ...y sin embargo... Eh, ...aquí Doña Luna... ...ha estado petada... ...desde mayo del 21... ...ha sido... ...si no la mejor... ...la que mejor se ha podido... ...de las que mejor se ha comportado... ...en todo este periodo... ...lleva una caída... ...ahora mismo acumulada del 39%, o 40%, o sea, nada, nada. Si tiene que hacer una caída aproximada del 70% como las demás, pues aquí estaríamos en la zona de 50%, que no estaría mal, 50%, ¿vale? Pero fijaros que, mirad, onda, la zona que yo tengo marcada está más o menos rondando el 73, 74% de mínima, ¿vale? por si tiene que caer como, como todas las demás, y si tiene que caer más a esta zona de soporte de este máximo antiguo tocó, tocó, pues tiene que volver a tocar pues incluso es un poco más todavía, no mucho más eh, se, no, yo, no, no sé si llega al 80 eh, sí, justo más o menos 81, pero bueno, más o menos como el resto del mercado ¿Luna se comportará al final como el resto del mercado? no lo sé, no lo sé ya veremos, a ver cuánta gente sigue dejando ahí su capital, eh, Poniéndolo a, a calentar calentito, calentito. Vamos a quitar esto de aquí, que esto ya se rompió. Esa cuña para arriba. Este otro también. Este también. Madre mía, que de líneas antiguas. Guardamos aquí. Las horizontales no las quito. Porque esas muchas veces me dicen. ¡Ey! Ya estamos aquí otra vez. Así que, bueno, en cuanto a Luna, de momento vigilar muy bien la pérdida de la media de 200... Y para mí, una zona empezar, empezar a comprar puede ser esta, porque aquí habría un rebote, seguramente eh, a testear la zona. Y si esta zona también la pierde, pues yo ya me, me iría bastante más abajo. En fin, ya lo iremos viendo. Pero bueno, Luna de momento se ha comportado bastante bien. Y lo dicho, el RSI, lo que nos indica, ¿vale? Es la zona de entre los 50 55, más o menos ahí, ¿vale? Eh, ¿Qué más teníamos por aquí? Phantom, FTM. Y, y ya poco, poco más. FTM. Mira, los FTTs es que bien se están portando. Un 0,59 nada más. Eh, FTM, ¿dónde tengo yo FTM? Estoy yo FTM, joder, si lo tengo aquí. Vale, Phantom. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con Phantom? Pues que perdió esta zona de soporte, vamos a ponerla eh, como corresponde, que es una zona de resistencia, ¿vale? Y eh, la ha retesteado, la ha retesteado y le ha mandado al carajo, ¿Pom? ¿Hasta dónde le está mandando? Pues a la línea de tendencia que tenemos aquí. ...de muy largo plazo... ...desde marzo del 20... ...es decir... ...desde el mínimo que hizo con el bicho... ...entonces... ...¿puede ser una zona importante? ...sí, pero ¿qué pasa? ...que ha perdido un soporte importantísimo... ...este soporte de este máximo... ...de este máximo... ...que se apoyó aquí... ...aquí lo intentó... ...más o menos había una zona... ...lo ha perdido... ...y lo ha retesteado... ...y se ha vuelto abajo... ...ostras... ...puede que pierda esta línea de tendencia... ...si pierde esta línea de tendencia... ¿a dónde lo vamos? al mínimo anterior ojo ¿eh? el castañazo es importantísimo, pero yo no lo veo yo no lo veo, yo creo que aquí si hace, va a hacer una falsa salida vale, de la zona de 0.60 creo que la puede respetar, si hace una falsa salida un poco más abajo no pasa nada, una falsa ruptura de la zona, eh, y a rebotar creo que eso es lo que va a hacer Phantom ¿por qué? Pues aparte del tiempo fijaros cómo intentó salir al alza pero vinieron mal dadas ¿vale? Eh, del primero de abril y empezó a caer. Pero fijaros dónde estamos. Ya ha tocado una vez en el mínimo de RSI. Ha rebotado. Está intentando salir para afuera. Y lo que está intentando es empezar a hacer una estructura eh, subidista. Como diría aquella. ¿no? Eh, bueno. De momento hay media divergencia. Porque el ángulo que hay aquí es muy eh, muy, muy, muy, muy brutal. Muy grande. 45 grados prácticamente. Y aquí está no, no plano del todo al cierre. Pero cuasi, cuasi. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver si ahí empezamos a ganar una, una divergencia y, bueno, pues nos puede dar alguna pista, evidentemente, si nos vamos a cuatro horas, ¿vale? veis que lo tenemos más, más, más planito, más claro y, la, y aquí vemos muy bien la diferencia. Bueno, pues vamos a ir viendo qué pasa, vamos a ir viendo qué pasa, a ver si Phantom desde esa zona que tiene, no tiene mala pinta, ¿vale? Puede pegar un, un buen rebote, o sea, y lo que ya sabéis que... Eh, cositas como Phantom, a pesar de los problemas que han tenido y demás, si empiezan a rebotar, pues el resto del mercado puede ir también detrás, cosa que es importante, y es más en estos momentos. Eh, bien, poco más. Bitcoin eh, está aburriendo a, a todo el mundo el sábado, es normal. Eh, nadie, se, nadie se quiere mojar. Y ya os digo, porque además el día 11 tenemos esos datos de inflación en Estados Unidos, no lo olvidéis y bueno, pues mañana un poquito más pero hoy estoy pasando un fin de semana y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao chao